En este video vamos a ver cómo podemos revisar nuestro equipo e identificar cuáles son los recursos de nuestro equipo. Para eso teniendo Windows 10 voy a escribir aquí panel de control y arriba me va a aparecer y puedo seleccionar el panel de control. Una vez que accedí a esta persiana voy a elegir sistema y seguridad y luego voy a volver a elegir Voy a buscar dónde sale y voy a elegir sistema, aquí ya nos anticipa que dice ver la cantidad de memoria RAM y la velocidad del procesador. Si hago clic, se abre esta persiana y aquí tengo el nombre de mi procesador, dice Intel R Core i5-10400, esta es la velocidad del procesador que se mide en gigahertz. Aquí está la cantidad de memoria RAM instalada, en este caso 16 GB. Eh, puede haber algún otro dato que me interese como el sistema operativo que es de 64 bits porque el procesador tiene arquitectura de 64 bits. Voy a copiar el nombre del procesador que es un i5-10400, le voy a decir copiar, y tengo abierto en mi navegador el sitio del eh, la, el fabricante de este procesador que es Intel. Accedí a este sitio con Intel.la, que es Intel en América Latina. Bien. Ahí voy a poner acá en este buscador, voy a pegar el nombre del procesador y le voy a dar un Enter. De ese modo, aquí tengo ese procesador y puedo ampliar los datos eh, de, que me ofrecía eh, mi computadora. Acá me sale qué procesador es y aquí van a salir todas las especificaciones técnicas de este procesador. Entonces, aquí me va a informar la fecha de lanzamiento, me va a decir la cantidad de núcleos, la cantidad de subprocesos la frecuencia básica del procesador que es la velocidad que ya vimos cuál es la memoria caché 12 megabytes ¿sí? y la información eh, completa de otros parámetros como por ejemplo los gráficos integrados ¿sí? esto lo vamos a ver eh, un poquito más adelante en la clase qué es lo que significa pero vamos adelantando que aquí está el dato esta investigación que yo he podido hacer eh, la he realizado porque se trata de un procesador adquirido recientemente. Si mi procesador es algo antiguo, puede ser que ya los datos no figuren en el sitio y deberé buscar otra forma de eh, averiguar cuáles son las especificaciones.